Muy buenas tardes a toda la gente que nos escucha, este es su programa Radiando en Cana, mi nombre es Javier Cruz, integrante de la compañía de teatro penitenciario, muy buenas tardes, este, bueno estamos transmitiendo aquí desde la Universidad del Crimen, desde la penitenciaria de Santa Marta, Catitla. nos han llamado la atención porque la llamamos así, pero nosotros así la vemos no para mal, pero sí para bien, aquí aprendes muchas cosas más, más, este, más buenas que malas, la verdad, este, si tú quieres y pues nosotros estamos de ese lado, hacemos teatro, somos la compañía de teatro penitenciario y el tema de hoy, el tema de hoy de verdad este es un, algo muy interesante, de verdad, este, la longevidad en la cárcel. Los dejo con mi compañero Sergio Parada y con mi compañero José Luis Padilla, que son los conductores de este programa. Venga. Pues. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Sergio. Gusto de saludarlos y, y, y de estar aquí con ustedes. Este, bueno, le quiero hacer una pregunta a mi compañero José Luis. ¿Para ti qué es la longevidad en la cárcel? La longevidad para mí… este sería poderte hablar de muchos temas diferentes. He convivido con varias personas, 10 años, 15 años, 20 años, 30 años, hasta 40 años. Hoy este, no se pudo este, invitar a uno de, de mis compañeros de la penitenciaría, que ya lleva 40 años en prisión, que me ha compartido su testimonio y para mí ha sido un, muy enriquecedor este, vivir cuatro décadas aquí en la, en la cárcel. ¿Por qué les digo esto? Porque en lo largo que llevo aquí en la cárcel, este, cada año, a mí en lo personal, es como si fuera un día. Y cada dos años, cada tres años, cada cuatro años, en sí el tiempo aquí en lo personal se va deteniendo. ¿Por qué les digo esto? Porque aquí en la longevidad de aquí en la cárcel, este, a cualquier persona que le preguntes cuándo llegó, luego, luego te contesta que fue apenas ayer y eso es de 1, 2, 3, 5, 15, 30. ¿Por qué? Porque como que aquí el tiempo se detiene. Aquí lo decía un amigo de nosotros de la compañía que dice que aquí el tiempo se detiene, pero muchas de las veces este, yo me gustaría que mi compañero Parada este, nos diría por qué aquí el tiempo se va deteniendo. Bueno, con, respondiendo a tu pregunta de por qué el tiempo se, se va deteniendo en este lugar… Yo creo que es un, eh, nos quedamos atrapados en una burbuja. Eh, nos perdemos del avance tecnológico. Eh, por la televisión nos vamos dando cuenta de cómo va, cómo va este, caminando la vida del día a día en el cotidiano a las afueras de este lugar, ¿no? Cómo la tecnología nos va nos va rebasando y a veces hasta la misma hasta hasta la misma vida va superando a la ficción. no Lo que creemos es que. Que, que, que aquí es una burbuja y, y lo magnífico de esto es de que parecemos niños, porque cuando nos reencontramos con esa tecnología o vemos cosas nuevas, nos sorprendemos y volvemos a vivir y volvemos a recordar y eso nos ayuda a alimentar el espíritu y nos ayuda a, a, a llevarlo al, al mismo espacio del teatro, ¿no? a lo que se hace dentro de este lugar. Son herramientas muy exquisitas y, y son pequeños detalles que a veces la vida pues nos los va perdiendo con ese se van perdiendo con ese cotidiano no eso es lo magnífico de lo que se atrapa de, de, de, de ese instante que se atrapa no que todos los pequeños detalles los vas los vas descubriendo y los vas reviviendo pues cuando los, los vuelves a, a descubrir o vuelves a, vuelves a abrir esa caja esa caja de recuerdos no y aquí qué tanto te afectó de que ya no tienes a tu familia cerca de ti ¿Qué tanto me afectó el que ya no, el que no esté mi familia cerca? Bueno, yo creo que sí es un, es, un golpe, es un golpe contundente, pero a la vez reparador, porque en este lugar eh, se, se sabe que a lo mejor no encuentras amistades, o no encuentras buena, buenas relaciones, y es todo lo contrario, ¿no? lo que decía el compañero Javier, aquí aprendes lo que tú quieras, ¿no? y aprendes a conocer la, la amistad, la hermandad, a trabajar en equipo, ¿no? Y eso es lo, eso eso te reencuentras con esa otra familia, ¿no? A lo mejor no somos, no somos familias sanguíneas, pero nos volvemos como si lo fuera, ¿no? Porque convivimos 24 por siempre, ¿no? Todo el día estamos juntos, todo el tiempo estamos, estamos conviviendo más que con nuestra propia familia de sangre, y eso es lo que nos une un poco más, ¿no? Estos espacios, este, estos detalles de radiando en cana y poder llegar a otros lugares donde estamos nosotros atrapados aquí en el tiempo, pero sin saber que este, este, esta plática, estos instantes, pues van a llegar a millones de oídos. ¿no? ¿Me podrías decir nombres de las terapeutas que aquí te han ayudado? Pues, pues hay muchos, muchas personas en general en el camino al llegar a, a, a este, a este a esta odisea ¿no? de llegar aquí a, a, al centro, eh, te encuentras con, con la maestra Marta, este, te encuentras con los compañeros de, de aquí del teatro mismo, los profesores que vienen del teatro, los psicólogos dentro de la misma institución, ¿no? el licenciado Urbina, la licenciada Marcela, entre muchos tantos, ¿no? Por, no me, por no dejar de mencionar a muchas personas que te ayudan a a que este día lo sortees y vayas aprendiendo y vayas sacando lo mejor. Y siendo una versión mejor de ti cada día, ¿no? Tratando de, de pulir esa, ese, ese diamante que todos somos, ¿no? ¿Y crees que ahorita ya tú estés apto para reintegrarte a la sociedad? Pues yo creo que hablar de, de estar aptos, yo creo que todos estamos aptos. Todos estamos aptos, todos sabemos, vamos... Eh, retomando ese curso de nuestras vidas y apreciando lo que tenemos y, y agradeciendo lo, lo que tenemos. Yo, yo quiero que tú también me contestes esa pregunta, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo agradeces tu día? ¿Cómo, cómo esa longevidad, tú, eh, tú que, que convives con compañeros de, de, de AA y, y tienes, ¿cómo, cómo ves esa, esas vidas en, en, en, en, en cana? ¿no? Yo creo que aquí este... Me ha enseñado la vida a que se tiene que vivir nada más un solo por hoy, o sea, nada más el día al máximo. O sea, tienes que ser una buena persona en teoría, según para ir este, adaptándote a las circunstancias de la penitenciaría, porque muchas de las veces podemos tener dos caras o tres caras o cuatro caras o cinco caras. En pocas palabras, podemos ser hipócritas. Pero yo en este contexto me he dado cuenta que la hipocresía puede llegar todavía más allá, puede ir pasando escalera tras escalera, este, renglón tras renglón para poder ir a adaptarnos aquí a la penitenciaría, porque aquí es algo muy diferente allá afuera, porque aquí constantemente vas leyendo, vas aplicándote, vas aprendiendo lo que nunca en la vida yo pude haber hecho, o sea, aprender una vez, otra vez, acabar algo, terminar algo, no dejar algo a medias. Y muchas de las veces es lo que a mí me ha interesado de estar aquí y yo en lo personal a mí me gustaría que para la próxima vez que nos lleguen a escuchar les voy a traer un invitado sorpresa que va a ser mi compañero que ya ha vivido 40 años aquí en, aquí en la penitenciaría. Espero este, que se queden con la duda, este, la circunstancia, la opción de a ver quién es. Le podemos hacer unas excelentes preguntas y él nos las va a poder contestar claramente para poder estar aquí con ustedes y ustedes vean cómo el tiempo se puede detener aquí sin que pase un día más o un día menos. Bien, yo les quiero agradecer, mi nombre es Sergio, por escucharnos y este, le paso los micrófonos a mi compañero Javier. <risa> Muchísimas gracias. Bueno. Ya escucharon a mis compañeros, de verdad, así como hay gente longeva allá afuera, pues aquí también, con unos años más, con unos años menos, con más edad, con menos edad. Eh, bueno, mi nombre es Javier Cruz, integrante de la compañía de Tero Penitenciario. Esto fue su programa, Radiando en Cana, ánimo delincuencia.